Eh, trabajo generalmente 8 o nueve horas Pero ahora, eh, según eso, el bus verga está ahí Ya, me voy a subir ahora Ah, Run! bye! ¡Au! Hola, nuevamente bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy me van a acompañar al trabajo Vamos a hacer como toda la rutina que hago todos los días De salir de la casa e ir al trabajo Ahora voy camino a tomar el bus eh, siempre camino por esta calle, obvio porque es una calle Hola Y eso, les voy a mostrar así quizás como dos, tres días de vlogs Y además también van a poder ver un poco de mi outfit Que me mandó YesStyle Ya saben que pueden usar el cupón CHIPO10 Lo voy a poner acá abajo igual Hoy día elegí como colores más así como gray como plomos Me da risa porque ando de pies a cabeza vestido de Style O sea, todo, absolutamente todo ya, yeah, generalmente yo me voy al trabajo en un bus En Corea tenemos bus, metro y taxi como medios de transporte Pero el taxi obviamente gente pobre como yo nunca Así que tomo un bus porque ese bus me lleva directo al trabajo Es solamente un bus Y el bus que tengo que tomar es el 147 Así que acompáñenme a esperar el bus Hoy me da mucho risa este espejo porque aquí es donde comemos carne a veces con la Cami Ya saben, es mi amiga, pero les puedo aprovechar de mostrar mi outfit eh, Está acá arriba, bueno, si ven arriba, el gorro es el que hice del unboxing pasado Me pedí como este, este sweater Me pedí esta chaqueta, que si se fijan tienen estos detalles acá Y me pedí estos zapatos que realmente son otra wea. miren Son muy bacanes, de verdad que sí Les voy a dejar todos los links abajo Y así es como voy hoy día al trabajo Acá es donde espero el bus todos los días Si se fijan, ahí arriba va avisando como cuántos minutos queda para que el bus pase Es súper penca a veces cuando vengo llegando al paradero Viene el bus, o sea como que se acaba de ir el bus Y es como verga wey Pero ahora eh, Según eso el bus verga está ahí Ya, no voy a subir ahora Ah, dashi run run Escucha run, no De pagar ahí la maquinita con la tarjeta oh, fue como toda una odisea. Eh, Perdonen si la cámara se desenfoca a veces, pero como que de verdad mi celular ya está como muriendo. A las 3 me adelantaron a la una y me levanté como a las 11 y media. Entonces, bueno, me duché súper rápido. Me tomé un café y salí así porque tengo que tenía que preparar algunas cosas para esa reunión. Entonces dije, ya la preparo desde que llegue porque llevo al trabajo generalmente como a la 1. Entonces dije, ya la preparo de una a tres pero ahora la reunión es a la 1. Entonces, como que voy volando en el taxi. Yo sé que igual me entenderían, pero me gusta ser responsable y como todo, así que eso. Si pueden, si se fijan, mi chaqueta es súper grande, super oversized. Me gusta. Por ahí tengo el hombro, pero en realidad mi hombro está acá. Pero el estilo de la chaqueta, después se lo voy a mostrar mejor. Y también tengo otros de estos chalequitos, pero este es diferente, se lo voy a mostrar miren. Por dentro tiene como esta tela de polar que es como super calentita. Hoy día en Seúl hacen menos 10 y... menos 12 grados en este momento menos ser menos todo se ve así que está frío afuera y tengo este gorrito que también me pedí de ya estar la última vez una mascarilla tengo un aro Creo que casi me encaramostraron ¿no? ya y qué más los pantalones y me puse de nuevo las botas así ¿No? que voy a mostrar un poco de nuestro almuerzo Aquí tenemos oden, Tweggim, que son como frituras Y acá tenemos el chapaquetti. Así que eso, estamos comiendo nuestro almuerzo Pedimos demasiada comida, la verdad Vamos a comprar café, que, que como tradición, obviamente la, la, la, El jefe nos compró café Entonces fue como, uy, hay que aprovechar pedí eh, un vanilla, un vanilla latte Y eso, pues la reunión estuvo súper bien Nos felicitaron por nuestras eh, presentaciones hay un amigo acá, súper entretenido que ves que pasamos ladras voy a ver si lo puedo poner ahí, ese perro de ahí ves que pasamos ladra. voy camino al trabajo, voy atrasado de nuevo lo bueno es que tengo como un margen de horario ético no hay que marcar como tarjeta ni nada de eso estoy muy feliz en realidad de trabajar donde trabajo porque es como que en realidad el ambiente laboral es súper genial eh, la oficina es súper grande porque generalmente quien en a la oficina son como chicas Y hay como mil personas en un mismo lugar Pero bueno, tengo la suerte que mi oficina es súper grande Mi escritorio es súper grande, no sé si ya lo pudieron ver Por si es que quieren saber más detalles Háganme saber en los comentarios Pero como a grandes rasgos Tiene que ver como Con estadísticas, con Cultura, como con toda la cosa Como humanista Relacionadas al marketing Etcétera, etcétera Súper chévere, ¿eh? así que eso, les voy a mostrar ahora mi outfit eh, en la misma web que se la mostré el otro día mucho frío, hacen menos 12, 13 no, es que no puedo creer que en verano hayamos casi 40 grados y ahora menos 3 Es que bueno Ya bueno, aquí está mi outfit Esta chaqueta que me queda realmente muy grande La voy a tener que mandar a cortar yo creo Porque realmente me queda demasiado grande Y me, me encanta que esté haciendo un hole así como en la mitad de la calle La gente que pasa debe estar cagada la risa Oye, los zapatos generalmente realmente me gustan caleta O sea realmente fueron muy buena elección y estos pantalones también que son como pantalones de vestir, no sé si se alcanzan a ver bien pero me gustan mucho también y tengo ese gorro que no sé si se alcanza a ver ese, de lana que me pedí hartos de hartos colores así que eso, ahora me voy al trabajo con mi abrigo que es más grande que mis frustraciones este año así que eso eso, ¿po? voy al trabajo un poco atrasado pero como hoy es año nuevo, igual creo que nos vamos a ir un poco antes al menos yo y, y otros compañeros que también son extranjeros, porque es típico como que cenamos o celebramos alguna cosa. Así que eso. Yeah. Mm. me olvidó grabar la comida, pero aquí había una sopita de carne, aquí queda un poquito de arroz eh, el jefe pidió kimchi jjigae y la team jengning pidió kimchi jjigae. así que, eso ya, acabo de salir de almorzar y tengo mi ice americano no sé cómo puedo estar tomando café helado con menos 13 grados de calor, o sea de calor, de temperatura, whatever it is pero bueno, eh, Ahí está. Hola, soy el chico del futuro y les vengo a contar un poco también detalles de cómo mi trabajo, bueno, como les dije, tiene que ver como mucho de lo que es como cultura, también tiene que ver un poco como lo que es marketing, tiene un poco de que ver también con las relaciones entre Latinoamérica y Corea y también otros, otros países de otros continentes, así que eh, es como un tema más como cultural, social, por decirlo así, pero es bastante como amigable, bastante así como eh, genial también, así como, ¿cómo decirte? Como open mind, como libre. Si se fijan, tengo toda la oficina decorada con fotos de Jungkook eh, Puedo tener como mi fondo de pantalla del computador, como las cosas que quieras Tengo una foto de Namjoon que le tomé hace un tiempo atrás eh, Trabajo generalmente 8 o 9 horas eh, Cuando hay que trabajar, así como hay proyectos muy importantes, obviamente uno trabaja de corrido Así como muchas horas, puede ser hasta 2 o 3 días Generalmente también tenemos semanas donde está un poco más calmado Entonces también podemos como más chill, como más, entendernos un poco más Pero el ambiente laboral me gusta mucho y eso pues, eh, estoy, tra estoy trabajando acá, pero también estoy con mi canal de YouTube y también tengo otros proyectos aparte, entonces en realidad como les dije hace dos videos atrás tengo como diferentes tipos de trabajo en el fondo, pero digamos que este es uno de los que más tiempo me consume y que por eso también eh, he dejado mucho de lado YouTube este video lo estoy grabando de hecho dos meses después de que grabé todos los otros clips que ustedes están viendo en este momento así que ahora voy a volver al chipo de dos meses atrás hola, bueno este es mi último outfit del día de hoy, que también estoy en el mismo espejito eh, si se fijan, tengo estos pantalones como plomos Y tengo esta chaqueta así como super antigua, de una moda muy antigua y este polerón es un polerón de cookie que tenía ese tiempo, así que Ese es mi final outfit de hoy Feliz año 2021 a todos los que estén viendo este video La temperatura actual son menos 6 grados Ando abrigado, pero tampoco tan abrigado Así que ando con un polerón como con dos capas abajo Y este como chaquetita encima Espero que eso me ayude un poco tengo mucho nervio porque siempre que llego acá, tengo ese miedo de que se me pase la micro y, y me da como pánico igual, porque esperar la micro no sé, como que yo igual soy super drama queen, ustedes saben Bueno, la micro viene en 6 minutos, que pasa ya Ya espero que les haya gustado este video. ya estoy acá en la oficina eh, nuevamente un ice americano ya día lunes, año nuevo y si quieren un descuento exclusivo así pero como súper bueno forever and ever pueden utilizar el código de descuento CHIPO10 eh, que también se lo voy a dejar acá abajo para que lo use cada vez que usted quiera comprar algo por style ropita bonita así que eso, nos vemos en un próximo video y ya estoy apunado porque subir escalera nunca es bueno así que eso nos vemos, bye au